Daniel Kahneman, psicólogo estadounidense, reconocido por sus investigaciones sobre la economía del comportamiento, no en vano, obtuvo el Nobel de Economía en el año 2002, afirmaba que el estado de ánimo de la gente está determinado principalmente por su comportamiento composición genética y su personalidad, en segundo lugar por su contexto inmediato y solo en tercer y cuarto lugar por las preocupaciones, inquietudes y, como él decía, otras cosas por el estilo. La personalidad tiene un importante papel a la hora de explicar cómo nos tomamos las cosas a nivel emocional, ya que personalidad y temperamento son nuestro patrón de comportamiento, pensamiento y modo de percepción de la realidad personalidad y temperamento son pues aquello que nos hace únicos. Hoy en Crecer vamos a descubrir que el temperamento, la personalidad, nuestra sensibilidad y la firme decisión de ir en busca de la felicidad o nuestro inconsciente huir de ella, definen la manera en la que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. Y para que nos guíen en esta aventura a través de la psique humana contamos con cuatro invitados. Merichel García, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Merichel es coach de vida y de nutrición integrativa y experta en empatía y alta sensibilidad. Merichel, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la empatía? Y sobre todo, ¿qué significa para ti ser experta en empatía? Mira, la empatía es el hilo invisible que nos conecta como personas. Es lo que nos permite ponernos en el lugar de, de otra persona. Ver uh, su perspectiva y ver el mundo como si fuéramos uh, aquel que tenemos enfrente ¿no? y no solo desde nuestra perspectiva. Y experta en empatía, es experta en, en esa habilidad tan maravillosa que tenemos y que nos ayuda en tantos ámbitos de la vida. Porque ponernos en el lugar de otra persona um, nos ayuda a comunicarnos mejor, a tener relaciones, relaciones saludables, a poder negociar, a poder entender, a ser más creativos... Porque necesitamos empatía para poder crear, necesitamos empatía para, para poder relacionarnos y para estar seguros en un espacio. Entonces la empatía nos, nos acompaña en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? tanto personales como profesionales. Y yo me encargo pues, de acompañar a personas a desarrollar esta habilidad maravillosa que nos ayuda a conectar conectarnos con otros. También contamos con Joan Gallardo. Muy buenos días, Joan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paloma. Muy bien. Encantado de estar aquí. Joan Gallardo es escritor, mentor y lleva años reflexionando, leyendo y estudiando sobre la vida, la felicidad, la fortaleza, el miedo y la paz interior. Aristóteles decía que la felicidad es el bien supremo, puesto que nadie quiere ser feliz para conseguir luego otra cosa. Y para Joan Gallardo, ¿qué, qué es la felicidad? Para mí, yo tengo una definición que tardé años en, en encontrarla porque necesitaba también experimentar y descubrir la verdad de una forma también, también empírica y así poder uh, descubrir cuál era esa definición uh, perfecta para mí de, de felicidad ya que muchas veces el problema, Paloma, es justamente ese, que estamos buscando la felicidad en un lugar en el que seguramente no está lo que pasa es que como seduce mucho a veces nos queda más remedio que que, ir y que no estaba ahí entonces con el paso de los años y, y del estudio y de la experiencia encontré una definición que se ajustaba perfectamente a, a lo que yo estaba buscando y que además no fui capaz de, de refutar y aún no he sido capaz de refutar, aunque me sigo esforzando en, en quitarme la razón en esto, pero para mí la felicidad es igual a paz interior. Así de sencillo, ¿verdad? Y, y, de, y de complicado a veces. Sí, desde luego. O sea, la, la, el concepto de paz interior es algo que todos hemos experimentado mm, en algo mm. en algún momento conocemos de ese... De ese bienestar y de esa sensación de que todo está bien, así como está. La clave aquí quizás sea qué hacer para no perder esa paz interior. Y acompañándome desde el estudio, aquí a mi derecha e izquierda, contamos con Sofía de la Maza y Natalia Gironella. Muy buenos días a las dos, ¿cómo estáis? Buenos días, Paloma. Muy buenos días. Estás? Natalia Gironella es doctora en Ciencias de la Información, experta en perfilación de la personalidad. Sofía de la Maza es doctora en Ciencias Económicas, psicóloga y ambas son expertas en comunicación no verbal. Sofía, hoy vamos a hablar de felicidad, de personalidad, de logros. Que alcancemos el éxito o que fracasemos ante un proyecto depende de nuestra personalidad. Bueno, básicamente depende de nuestra personalidad Y como estabas comentando tú antes Nuestro temperamento y nuestra personalidad Marcan nuestra forma de actuar Entonces, eh, el temperamento Nosotros lo hemos recogido en el libro Un poco, eh, tiene una base genética muy importante Esto que comentabas de Kahneman Que tiene una base genética muy importante Pero eh, luego nosotros tomamos las decisiones en, en función del ambiente en el que vivimos La gente con la que nos relacionamos La crianza, que el estilo de crianza que tenemos Vamos formando un carácter y eso luego nosotros, con esa base que tenemos genética, esa educación que hemos recibido del ambiente, decidimos actuar de una determinada manera. Y eso es lo que marca nuestra personalidad. Y eso es lo que va a marcar luego nuestra felicidad, porque toda nuestra personalidad va a marcar nuestro comportamiento. No lo va a determinar, pero, porque, sí, lo pero sí lo va a condicionar bastante. Natalia, como experta en comunicación, ¿a comunicar se aprende o la comunicación es algo innato? Bueno, es una mezcla, ¿no? Nunca podemos ser muy rotundos en estas cosas, pero es una una mezcla y una parte que es eh, innata, que es un poco lo que estaba explicando Sofía, que es lo que lo que traemos de fábrica, como si dijéramos, y después pues las situaciones, la educación, las cosas que nos pasan, las personas con las que interactuamos, pues nos hacen modificar un poquito ese patrón, pero hay un patrón genétrico que, es, que, que nos marca muchísimo en la forma de comunicar. Y luego una cosa muy importante es que... Eh, nuestro cerebro está preparado para comunicar, o sea, nacemos ya con esa necesidad y, y, bueno, pues el ser humano buscará de una u otra manera comunicarse. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre relaciones con los demás y con nosotros mismos, así que sin más preámbulos, comenzamos. Existen personas que disponen de un sistema nervioso más sensible y desarrollado que la mayoría, lo cual suele suponer un don y altos niveles de ansiedad, estrés o infelicidad también. Para Merichel García, nuestra invitada ser empática y una persona altamente sensible la ha llevado a ser un referente en esta temática y ofrecer un programa de acompañamiento con el fin de aprender a las personas que son como ella a vivir mejor con su sensibilidad. Merichel. ¿Sería correcto hablar de incomprensión por parte de la sociedad hacia las personas altamente sensibles? Bueno, yo creo que al final aquello que, que no conocemos o que no entendemos nos es muy lejano. ¿no? Entonces, no sé si incomprensión, pero sí uh, cuando tú percibes ¿no? la realidad de una forma distinta. Uh, por un lado, piensas que todo el mundo eh, tiene la misma experiencia que tú, claro. <ríe> porque no, no tienes ninguna otra referencia que como tú vives las experiencias, ¿no? Um, entonces, yo creo que es muy importante eh, que se entienda y que se divulgue el rasgo de, de, la alta de la alta sensibilidad, que es un rasgo de la personalidad, uh, y que al final hay un 30% de la población que es altamente sensible. Entonces, no, no somos unos pocos, <ríe> sino que somos unos muchos ahí fuera, uh, y que al final la característica principal es esta percepción eh, fina de, a través de los sentidos ¿no? que se manifiesta eh, de diferentes formas. ¿no? Como tú decías, al final la gestión de esta percepción sensorial, ¿no? de esta información que recibimos a través de los sentidos, pues puede desembocar en partes muy positivas que es que todos estos estímulos sensoriales pues, nos ayudan a crear, nos ayudan a ser más creativos, a utilizar esta información pues, para conectar mejor con otras personas o de otra forma con una gestión pues, eh, más baja de estos estímulos pues, puede afectarnos de alguna forma negativa. ¿no? Pero yo creo que bueno, mi libro La Fuerza de Ser Altamente Sensible viene a cambiar eso y a descubrir todo este potencial que la sensibilidad nos puede traer. Si no somos altamente sensibles ni tenemos nadie a nuestro alrededor que lo sea, quizá no sea un poco complicado entender qué, cómo son esas personas. ¿Hay algún personaje histórico, algún famoso, alguien popular que sea reconocido como alta sensibilidad? ¿Nos puedes decir quién es y sí. cómo funciona? Sí, mira, eh, las personas altamente sensibles, el, el rasgo tiene cuatro características básicas. Una es un procesamiento profundo de la información. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que cuando yo, por ejemplo, voy a un bar ¿no? eh, y estoy hablando con una amiga en una mesa, eh, pues la información que yo recibo a través de los sentidos es un 10% más que otras personas. Entonces, yo recibo los olores, las sensaciones, si alguien entra por la puerta, si hay un cambio de temperatura, todo esto a la vez, ¿no? No es que los demás no recibamos estos estímulos, pero es como que hay más información que traspasa, ¿no? Ah, el filtro también hay un tema de reactividad emocional y de percepción sensorial o sea, hay por ejemplo personas altamente sensibles que tienen pues, eh, la nariz más agudada o, ¿no? o, o, o el oído ¿no? hay sentidos que, que van por encima de, de otros y que estas percepciones son cosas que pueden llegar a molestar mucho, ¿no? ah, olores agradables o desagradables ¿no? o, o el gusto por ejemplo eh, la mayoría de nosotros conocemos a alguien que es altamente sensible, puede que esa persona no lo sepa porque al final somos tres de cada diez personas, así que seguro, seguro. que conoces seguro. a alguien que es altamente sensible ¿no? y por eso es tan importante eh, ser capaces de reconocer el rasgo, ¿no? por ejemplo, cuando ah, estamos en una situación que nos sobresatura, esto también es una, una parte importante del rasgo, es que a lo mejor estamos en un sitio donde hay mucha gente, donde hay muchos estímulos, ¿no? centros comerciales, uh, un lugar donde hay muchas luces blancas, ¿no? o mucho sonido, muchos olores, pues nuestro sistema sensible se satura, porque al recibir toda esta información, al recibir este 10% más de información, uh, realmente nuestro sistema colapsa, ¿no? es como si claro, nos, sí. no pudiéramos sí. uh, captar más información. Entonces, a lo mejor alguien se puede sentir identificado con el hecho de, de que sientes como que todo a tu alrededor empieza como a, no a desaparecer, pero sí como que se hace gorroso, ¿no? como que tienes la sensación de que tienes que ir para adentro, ¿no? como que tienes que apartarte de ese lugar, eso es una saturación de los sentidos que también es muy típica de personas altamente sensibles. ¿no? Um, hay, hay muchas características y, um, y al final cada persona es diferente, ¿no? hay una parte de individualidad más allá del rasgo de la personalidad, pero si hay alguien pues, que, que sospecha, pues, que es sensible a los estímulos sensoriales, ¿no? que tiene una reactividad emocional, que las cosas le afectan muchísimo, ¿no? que tiene sensibilidad, a veces pues, nos tachan de, de llorones, ¿no? de que nos afecta claro. todo. ¿no? Uh -huh. ah, y es por esa sensibilidad, ¿no? es por esa percepción fina. Pues hay un test de la doctora Elaine Aron que encontraréis en, en mi libro La fuerza de ser altamente sensible, donde tú puedes ver Siguiendo las características de este texto oficial, um, si realmente pues, cumples ¿no? con, con las características del rasgo para descubrir si, si realmente eres altamente sensible. Eres coach experta en sensibilidad y empatía. ¿Cuál es la conexión entre la alta, alta sensibilidad y la empatía? Pues Una de las características de la alta sensibilidad es la reactividad emocional y la empatía. ¿Y eso por qué? Pues eso es porque está comprobado que las neuronas espejo en las personas altamente sensibles uh, no es que tengamos más neuronas, pero las que tenemos están más activadas. Eso significa que de manera natural um, podemos eh, hacer despejo de, de alguna forma de las personas que tenemos delante y captamos a través de los sentidos pues, cómo se sienten, ¿no? su lenguaje corporal, somos capaces de... de um, de percibir esos, uh, esos estímulos sutiles y finos ¿no? pues de, de forma natural esa habilidad uh, más perceptiva, la parte más perceptiva de la empatía que no tanto la cognitiva eh, pues es está más desarrollada porque percibimos más estímulos ¿no? a veces entras en una habitación y a lo mejor te das cuenta que algo sucede no sabes exactamente qué ha pasado pero a lo mejor ha habido una conversación incómoda a lo mejor hay alguien que no se siente a gusto y de, de forma natural captas esa, esa sensación, ¿no? esa cosa que se, que se vuelve en el ambiente y ¿no? que muchas veces pues, tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿no? con las microexpresiones. ¿no? Y aunque no tengas pues, un temario estudiado ¿no? a nivel mental de lo que es eso, sí que tienes esa percepción ¿no? más de cuerpo, lo que se llama empatía kinestésica, ¿no? empatía emocional, um, que realmente conectas ¿no? con, con los demás con, con cierta facilidad. Merichel García es la autora de diversas obras relacionadas con la alta sensibilidad. De hecho, acaba de publicar muy, muy recientemente, hace unos días, El arte de la empatía. Aprende del poder de tu sensibilidad. Una guía para que las personas empáticas y altamente sensibles vivan mejor y desarrollen su máximo potencial. Eres creadora de un método que reflejas precisamente en tu obra, el gimnasio empático. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Pues eh, la empatía es, es un músculo que hay que entrenar, entonces eh, para eso quiero hacer un aso empático. ¿no? Para mí la empatía es clave, ya no solo para, altas, para personas altamente sensibles, sino para todos, porque primero empezamos con nosotros mismos, que es la autoempatía, ¿no? como nosotros somos nuestra propia referencia y somos capaces de entender nuestras necesidades y poder cubrirlas. Y por otro lado, con ese balance entre lo que nosotros necesitamos y lo que necesitan los demás, ¿no? seremos capaces también de ponernos en, en su lugar. Entonces mi método gimnasio empático son herramientas que ayudan a, a crear esta habilidad empática para uno mismo primero eh, porque eso es lo que nos permite realmente cultivar esta autorreferencia para después relacionarnos con los demás desde otro espacio. ¿no? Muchas veces cuando no estamos en contacto con lo que nos sucede por dentro cuando esta autoempatía pues no existe uh, o no está creada de forma saludable, lo que nos sucede es que tendemos a complacer a otras personas uh, por encima de, de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Entonces, cultivando uh, la habilidad empática, tanto para nosotros como para los demás, conseguimos este equilibrio, ¿no? también ser mucho más auténticos. La empatía nos ayuda a poder... Eh, ser más nosotros y quién, quién no quiere ser más uno mismo y ser, ser aceptado por uno mismo y por los demás, porque al final cultivar esa habilidad eh, nos ayuda a conectar como personas mucho mejor y desde un espacio real, desde un espacio auténtico. Y desde dentro de ese gimnasio empático, ¿nos podrías sugerir un ejercicio que hoy mismo, domingo por la mañana, podríamos poner en, en marcha o realizar para desarrollar ese músculo de la empatía del que hablabas? Pues sí, mira, por ejemplo, en una conversación, la próxima que tengáis la oportunidad, yo lo que os invito es... A escuchar sin opinar. Esto es una cosa que nos cuesta mucho, pero en vez de opinar hay otra cosa más valiosa que podemos hacer, que es reflexionar en voz alta lo que hemos entendido. Muchas veces en una conversación lo que hacemos es, estamos esperando nuestro turno. Estamos esperando que esa persona deje de hablar para decir lo que queremos decir. Y en ese espacio la escucha activa ha desaparecido nos ha dejado de importar lo que la otra persona está diciendo porque lo más importante es lo que nosotros queremos sacar de nosotros mismos. Entonces, para poder hacer esto es simplemente ¿no? escuchar, poner toda la atención, ¿no? no solo con las orejas, sino con el sí. cuerpo, lo que dice la otra persona, y ser capaces de verbalizar lo que hemos entendido. ¿no? Mira, de lo que me has contado, lo que, lo que he entendido es que esto es importante para ti, ¿no? que es total, que esto cual. ¿no? Ahí es cuando la otra persona se siente escuchada porque está escuchando de alguna forma su discurso, sus palabras, pero desde, desde, desde ti, no desde él. Y también te puedes asegurar y validar que realmente has entendido lo que estaba diciendo la otra persona, que esto nos pasa muchas veces, que a veces sí, asumimos la información ¿no? Y, y no es así. ¿no? Merichel García, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de descubrir que eso que una de cada tres personas que nos rodea son altamente sensibles y que tienen una fuerza especial que es precisamente esa, la de la empatía. Muchísimas gracias. A en opinión de nuestro invitado, Joan Gallardo, nos quejamos demasiado y no desde, desde un punto de vista constructivo, porque si esa queja desembocara en una fase de coraje y luego en una de acción y ejecución, sería bueno. Joan, en la presentación nos definiste que era para ti la felicidad y ¿cómo puede determinar una persona que es feliz?, bueno, usando la definición podría preguntarse si tiene paz dentro Interior, ¿no? si claro. siente un orden ¿no? si siente, o si siente un caos esa pregunta creo que cualquier persona sabe, sabe responderla yo a mis clientes les ofrezco siempre el ejercicio mental pero visual de preguntarles cómo está el mar de su alma o de su conciencia, si está movido si hay olas hmm. o si está plano y tiene, y tiene buena pinta por decirlo así porque esas cuestiones es que no no, no no hay realmente una dificultad para contestarlas, lo que, lo que no hay siempre es una voluntad para contestarlas, porque da, puede dar miedo, sentimos que hay una incomodidad y que va a haber un dolor seguramente en la, en la respuesta si esta es sincera y se si atiende. Joan Gallardo es escritor y mentor y desde que era muy pequeño se hacía preguntas sobre la vida. Pues quería descubrir la verdad de la felicidad. Joan, ¿qué le lleva a un niño pequeño a empezar a interesarse por un tema tan de mayores como puede ser la felicidad? Es que, mira, Paloma, es muy gracioso que, o muy curioso, mejor dicho, que la, la invitada anterior haya sido Merichel porque yo soy una persona con alta sensibilidad. Y ya desde, desde pequeño yo no sabía que tenía, que tenía un nombre pero yo sí que notaba que no era normal ese, esa inclinación y ese deseo a profundizar uh, más allá de lo que suele parecer obvio para, para un crío. Y cuando yo buscaba la ayuda de un adulto y planteaba mis, mis preguntas, mis dudas, mis inquietudes, siempre me decían aquello de no pienses tanto, niño. <risa> y era una cosa que yo no soportaba porque yo sentía que estaba intentando hacer un acercamiento hacia cosas realmente importantes y no solo me, me cuestionaba sobre la felicidad, también me cuestionaba obviamente cuestiones filosóficas más profundas y elementales como el sentido de la vida, la existencia de, de Dios, hacia dónde vamos, qué va a pasar cuando la Tierra acabe, acabe su vida, qué va a pasar con la razón humana, si simplemente se va a extinguir o no, si, si tenemos realmente un poder para trascender, todas estas preguntas obviamente son demasiado para... para, niño. para. Pero yo no me... No me rendí, porque sentía que aquel esfuerzo y aquellas incomodidades y aquellas ausencias de respuestas, tarde o temprano, quizás no iban a ser todas resueltas, pero sí que iba a poder ir encontrando información, sobre todo en, en los libros y en algunos adultos intelectuales o sabios que yo me pudiese ir encontrando a lo largo de mi vida. Y, y desde ahí pues, he ido acumulando ese, ese conocimiento y esa, y esa experiencia, porque a mí lo que más me interesaba desde pequeño, como ya has dicho tú, era la verdad, por encima de mis propias creencias, opiniones o, o ideas. Joan Gallardo acaba de publicar de la mano de Grijalvo su primera obra de título Nunca renuncies a ser feliz, en la que nos propone recuperar las riendas de nuestra vida y conseguir todo aquello que nos propongamos. Y esto me plantea una duda. Desde este momento en el que bueno estamos rodeados de muchos mensajes de tú puedes, de esforzarse... ¿realmente todo lo que me propongo está en mi mano alcanzarlo? Yo no, no, no, no tengo esa idea. Yo no creo que todo lo que nos propongamos conseguir sea posible conseguirlo. Yo, por ejemplo, creo que llego tarde a la NBA y además no, ni me da la altura ni me da la edad ya. Lo que sí que creo es que tenemos un potencial por descubrir y que hay muchas cosas que quizá no estén bien en nuestra, en nuestra vida que damos ya por por asumidas, pero no desde un punto de vista de una buena resignación o de una aceptación sino desde el, el rechazo a, a, a la intención de arreglarlas asumiendo que esto es lo que me ha tocado y esto es con lo que tengo que, que cargar de aquí a lo que me quede de vida vamos a ver si realmente ya hemos aplicado el paquete de acciones necesarias como para que eso sea tal cual así creo que la gente tiene las personas, muchas personas aún tienen mucho por dar y mucho que arreglar realmente si alguien se propone seriamente ser feliz, es decir, tener esa paz interior, ¿qué sería lo primero que nos recomendarías que hiciéramos? lo primero que hay que hacer es descubrir qué es lo que nos está quitando esa paz interior mm -hmm. esa es la primerísima cosa, esto es como, como cuando una persona, yo en mi caso recuerdo cuando me fui a vivir con mi primera pareja yo era muy, muy deportista y estaba en, en un peso ideal pero, claro, me fui a vivir con ella, nos tiramos un poquito a la vida hogareña y yo engordé 25 kilos en, en un año apenas. Entonces, yo pensé, caray, si lo hubiese visto antes, ahora no tendría que hacer todo lo que tengo que hacer para perder este peso. Entonces, la cuestión de la infelicidad, sí que sería interesante hablar de lo que no hay que hacer para perder esa felicidad, pero llegado a un punto donde quizá hemos dejado que el, que el caos se descontrole en nuestra vida, pues sí que vamos a tener que tomar medidas una vez tengamos identificado cuáles son esos, esos, esas esquinas de nuestra vida por las que se nos está yendo la felicidad y ahí queda más remedio que, que ejecutar que Pre Precisamente eh, en tu obra haces un repaso a los seis obstáculos que desde tu punto de vista nos hacen infelices, que son entre otros el trabajo, el miedo y el dinero El dinero entonces no solamente no da la felicidad sino que incluso puede llegar a quitárnosla yo creo que el dinero no da la felicidad como tal, estoy convencido de que no, pero no tener dinero te puede hacer muy infeliz, porque te recuerda constantemente. Yo me, me di cuenta en su momento, en, en mi peor crisis económica, que tenía que pedir prestado dinero todos los meses para poder pagar la, la hipoteca, me frustraba mucho observar que casi todo cuanto hacía en un día comportaba el gasto de dinero. Recuerdo abrir una luz y pensar, ahí se van 20 céntimos solo en este en este gesto, ir a tirar de la cadena del váter del y pensar, acabo de tirar vete todos a ver cuántos céntimos, o cuando tenía que adelantar un coche por la carretera pensaba, mi, recuerdo imaginarme monedas de oro cayendo del tubo de escape, y era claro, ocupaba demasiado espacio en mi mente, y eso me provocaba cierta sensación de, de, de estar malgastando mi vida como si mi mente tuviera que estar todo el tiempo dedicada al asunto del dinero y no poder estar para cosas más importantes como el amor, las relaciones, la filosofía, la verdad. Y, y yo sentía una, una infelicidad abrumadora, porque además me recordaba no solo lo que me costaba hacer lo que ya hacía, sino que también me recordaba lo que no podía hacer porque no tenía, porque no tenía dinero. Y eso me, me provocaba además una sensación de inutilidad, porque yo me, me decía a mí mismo, si soy tan inteligente, ¿por qué no sé arreglar esto? ¿Qué me falta? ¿Qué, ¿En qué estoy fallando? Precisamente el primer obstáculo que planteas en que revisas en, en tu obra es la relación con uno mismo. Todo empieza ahí. Todo empieza en cómo me cuido, me trato, cómo me hablo, la, el concepto que tengo de mí mismo. Es que es vital, es el más importante del libro. Eh, si el primero se resuelve, los otros prácticamente caen como por efecto dominó. Yo creo, Paloma, que en mi caso, por ejemplo, he conseguido superar todos los malos momentos de mi vida porque, entre otras cosas, nunca perdí la esperanza, nunca perdí la confianza en mí y, sobre todo, siempre me traté con una profunda amabilidad, sin renunciar a la crítica cuando había que hacerla. Pero siempre he contado conmigo. ¿Y el trabajo? ¿El trabajo nos tiene que hacer felices? Porque eso parece que es un, no sé, un un, la búsqueda del dorado, y nos engañamos yeah. en que nos tiene que hacer felices y muchas veces somos profundamente infelices en las ocho, nueve o diez horas que pasamos en nuestro trabajo. Es que ahí está la diferencia. Es, yo creo que, que de hecho, es, es algo que intento derribar de entrada y es un poquito polémico, ¿no? Pero, pero yo digo que no, que no necesitamos realmente un trabajo que nos haga felices como tal. Necesitamos que nuestro trabajo no nos haga sentir más desgraciados, que, nos ha, que no nos haga más infelices. Yo he tenido trabajos que obviamente no eran el trabajo de mi vida, pero que no minaban en absoluto mi sensación de felicidad. Y sin embargo he tenido otros que a priori a ojos de la gente eran muy, muy buenos, por ejemplo una plaza de funcionario, pero que realmente acumulaba saldo en, en mi cuenta de la infelicidad. Y era algo que era también una cuestión ineludible para mí. No podía ocultar el hecho de que ir a trabajar me hacía más desgraciado, me, me hacía más infeliz, no podía incluso relativizar el hecho de que pues tenía trabajo, tenía una plaza segura, ganaba dinero era para toda la vida, no me era suficiente, uh -huh. así, de, así de fuerte es el fenómeno de la felicidad y por lo tanto también de la infelicidad Joan Gallardo, para, para terminar, una escribir un libro sobre la felicidad para hacerlo, ¿es necesario ser feliz? yo quería que fuese así o sea yo personalmente bajo mi Bajo mi escala personal de valores y, y principios, no me, no me veía con derecho a escribir sobre ellos si yo no era feliz. Porque además el libro está escrito en un tono casi imperativo, dando una serie de, de, de instrucciones y me parecía que no era correcto hacerlo si yo, no era, si yo no era feliz. De hecho, yo siempre he dicho, le dije a la editorial, si alguna vez no consigo sostener mi felicidad y, y paso a ser infeliz, quiero que retiréis el, el libro Enrique. de amor del mercado, pero esto es una cuestión personal mía, no puedo juzgar que alguien que alguien lo haga, porque si realmente esa obra está ayudando a una persona a estar mejor, yo no tengo nada que decir sobre eso de malo. Joan Gallardo que como él mismo dice desde ese tono imperativo, nos dice que nunca renunciemos a ser felices muchísimas gracias por, por ayudarnos a descubrir que es algo tan sencillo como la paz interior. A ti Paloma, ha sido un placer estar aquí, de verdad Para Sofía de la Maza y Natalia Gironella, la comunicación es uno de los pilares del éxito. Coleman sostenía que el cociente intelectual solo predice en torno al 20% de nuestro éxito, mientras que el 80% restante dependía de nuestra inteligencia emocional. ¿La forma en la que nos comunicamos también depende de nuestra inteligencia emocional? Bueno, eh, yo creo que es que la inteligencia emocional eh, está relacionada con todo lo que hacemos. Entonces, la forma en la que nos comunicamos... La forma en que nos levantamos, la forma en que pensamos, la forma en que procesamos toda la información está relacionada con nuestra inteligencia emocional. Eh, Goleman eh, lo que señalaba, eh, bueno que se, de, a base de estudios que ha ido recopilando, de sobre todo en universidades americanas, que se trabaja mucho la inteligencia emocional, es que ese cociente intelectual que se trabaja tanto en las universidades y en las escuelas solo predice el 20% ciento del éxito. No es que el 80% restante sea todo inteligencia emocional, también está la suerte por mm. medio. Pero incluso cuando la suerte viene mal dada, pues la inteligencia emocional nos puede ayudar a sobrellevar eh, las cosas claro, cuando vienen mal. A tomárnoslo de otra, tomárnoslo forma, ¿no? de otra forma. Entonces, comunicarnos es básico en el ser humano, como decía antes Natalia, es decir, somos seres que necesitamos la comunicación. Entonces, igual que la inteligencia emocional afecta a nuestro día a día, a nuestra forma de procesar, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar, pues influye en nuestra forma de comunicarnos, evidentemente. En vuestra obra conjunta, Anatomía de la Comunicación, publicada por, la, por Plataforma Editorial, nos entregáis las claves para entender nuestra forma de comunicarnos. Natalia, ¿por qué es importante conocer nuestro estilo comunicativo? Bueno, yo creo que es básico. Eh, recojo también un poco todo lo que han contado sí. antes, Merichel y, y Joan, porque me ha parecido interesantísimo. Y, y la base de, de las interacciones que establecemos con otras personas es, es acercarte un poquito hacia la forma de entender el mundo y de relacionarse con él de otras personas. Merichel hablaba de la empatía. Es que lo que nosotros explicamos en el libro es que hay temperamentos, hay personas que genéticamente están más dotadas para ser empáticas. O sea, eh, y el que no tiene esa parte genética tiene que trabajarla, porque la empatía es fundamental a la Entonces, hora de comunicar, de a la hora de establecer conexión, de, no? Exactamente, a la hora de establecer conexión, a la hora de, de bueno, pues, de, de vivir, de, de, y, y también creo, bueno, esto es, nos hemos mirado Sofía y yo cuando hablaba Joan, porque también eh, hay temperamentos que son más sensibles, que tienen, eh, que, que bueno, los estímulos externos los, los captan con una, con una fuerza eh, que, que no es habitual en otros temperamentos, que son más prácticos, que van al objetivo, que, no, pues que, que tú pasas por un sitio y dices, ¡ay, qué, qué bien huele! ¿A qué huele? Yo no huelo a nada. Pues, bueno, hay, hay, hay personas que están más dotadas genéticamente. Eso no significa que luego eh, yo pueda desarrollar eh, mis dotes para ser más sensible, etcétera ¿eh? y también para ser más empático. Pero lo que nosotras hemos querido explicar ahí es que es lo importante que es saber eh, pues con, con qué con qué cartas salimos al juego, sí. ¿no? Porque, bueno, pues eso va a condicionar mucho. Y luego, pues a lo mejor te descartas y te salen otras fenomenales o eres súper listo y te tiras un farol y al final terminas ganando el juego. Pero, pero las cartas que te tocan... Son muy importantes. Eh, Sofía, cuando hablamos de estilo comunicativo, ¿a qué nos referimos? ¿A la forma en la que nos comunicamos? ¿A la impronta que, mm, que, que trasladamos en, en la forma en la que nos expresamos? ¿Qué queremos decir con el estilo comunicativo? Yo creo que abarca todo. O sea, eh, También cogiendo un poco lo que decía yo antes, Joan, para el tema de la felicidad y relacionándolo con la inteligencia emocional de Goleman, si uno se conoce a sí mismo, sabe cuáles son eh, sus puntos fuertes, mm, cuáles son sí. sus, sus puntos débiles, entonces... El hecho de conocerte a ti mismo marca cómo te vas a comunicar contigo mismo, pero también cómo te vas a comunicar con los demás. Entonces, eso se ven, es que se ve todo, en la forma que tenemos de sentarnos, en la forma que tenemos de mirar. Eh, como están comentando antes Medichel, eh, la gente que es más sensible pues tiene una, man una manera de mirar totalmente distinta. Entonces, en el libro hemos ido recogiendo un poco, hemos eh, creado cuatro personajes que son como un poco sí. exagerados de lo que serían cuatro estilos de comportamiento, cuatro temperamentos, pero que tienen eh, rasgos en todo, en la forma de hablar, en la velocidad a la que hablamos, cómo nos sentamos, cómo nos miramos, cómo tocamos a los demás. Entonces, lo reflejamos en todo, pero también en cómo nos comunicamos con nosotros mismos, si somos más introspectivos, si necesitamos más estímulos exteriores porque somos menos sensibles y no nos impacta tan fuerte, como decía antes Merichel, ese 10% más de información. Es decir, que está en todo. Y lo hemos ido recogiendo en el libro, viendo por un lado eh, la forma de procesar la información, la forma de comer, la forma de hacer de tener sexo, la forma de saludar a los demás. Es decir, que está en todo en, todo nuestro, en toda nuestra comunicación, tanto con nosotros como con los demás. Natalia, ¿el estilo comunicativo, entonces, se cambia con el tiempo? Sí, claro, se, se puede cambiar. Hombre, hay una base que es, es, eh, es tu esencia. Entonces... Eh, de hecho, nosotras tenemos hechos patrones de hace muchos años y la curva de ese patrón no, no se modifica mucho. Eh, tu, tu parte genética, bueno, pues está ahí y lo más probable es que tú mueras con esa parte genética, pero la parte conductual, lo que te ocurre, eh, eso sí que puede condicionar muchísimo y, y puede doblegar a la otra parte. Fíjate que hablabais de inteligencia emocional, lo primero básicamente es lo que dice Sofía, es el autoconocimiento, pero la segunda competencia emocional es el autocontrol. Claro. Entonces, eh, domarte a ti mismo es muy importante. Pues yo a lo mejor soy muy visceral y tengo que aprender a morderme la lengua antes de contestar. Y eso se doma, por supuesto. Y cuando pas y, y si lo hago un día y otro y otro de forma sostenida, pues termino siendo eh, una persona mucho más controlada y que a lo mejor pasa por una persona mucho más tranquila de lo que soy. Pero mi esencia es que me estoy mordiendo la lengua. Claro, o sea, <risa> Por supuesto que se puede cambiar. De hecho, la neuroplasticidad cerebral lo demuestra. O sea, que es que nuestro cerebro... Eh, se, se, se modifica se, se, se modela no un poco como como el barro ahora hay que querer hay que querer hay que, que querer, hay que querer. y hay que saber cuál es el punto del que partimos por eso nosotros insistimos mucho en el autoconocimiento, en conocer cuáles son los mimbres que tenemos. Es decir, que miremos bien, como decía antes Natalia, qué cartas nos han tocado, pero mirarlas bien. Y decir, oye, estas son mis cartas. ¿Con estas cartas qué puedo hacer? Que decía también antes, Joan, cuando las preguntaba, me parecía una, una pregunta muy bonita. Es decir, si toda la felicidad depende solamente de nosotros no va a depender solo de nosotros, también va a depender de muchas cosas que nos puedan ocurrir pero en la medida que nosotros conozcamos esas cartas vamos a poder sacar más provecho de ellas por eso nos parece tan importante nos ha parecido muy importante y nos metimos nos embarcamos en este proyecto es decir es si somos capaces de conocernos con una indulgencia absoluta, eh, y siendo amables con nosotros mismos, es decir, sí, estas son las Joan... cartas que me han tocado. Es decir, y no me voy a castigar, es decir, eh, esto incluso, es lo que hay, claro. e incluso, me quiero como soy. e Incluso mm. si he hecho una mala tirada un día y digo, me he equivocado de mm. arriba abajo, no pasa nada. Estamos aquí para aprender a vivir, para aprender a ser felices y con indulgencia. Es decir, no hay que castigarse y decir, es que he tirado mal las cartas. Bueno, pues eran las que tenías, en este momento las has tirado mal. Vamos a ver si en la siguiente partida lo puedes mejorar. Es curioso porque cuando hablamos de personalidad, de temperamento, de carácter, parece que estamos hablando de mente, mente, mente. Y precisamente lo que planteáis vosotros es que estábamos hablando de genética, de genética y ambiente. Pero realmente, ¿cuál tiene más peso, la genética o el ambiente? Bueno, esa es una discusión eterna que ni, ni siquiera los científicos los científicos se ponen muy de acuerdo. Eh, eh, ha habido una, unos eh, estudios eh, hace muy poquito que hablan de que es un 60-40, un 60% la parte genética parece ser y un 40% la conductual. Mm, yo no sé, no, no, no, no estamos… Eh, está muy equilibrado. Entonces, eh, lo que sí es que es verdad es que es como una, no quiero decir una lucha porque es una palabra muy negativa, pero es un, un equilibrio constante entre esas dos partes. Y luego metemos un elemento más que es la epigenética. Claro. Exacto, exacto. Fíjate, por ejemplo, si yo soy una persona eh, que soy introvertida, he nacido introvertida, pero pues mis padres se dan cuenta, son listos y me dicen, bueno... Vamos a hacer que este niño se mueva un poco, pues todos los fines de semana que salga a un campamento, en verano que se vaya solito, sin amigos que le pongan fácil la cuestión. Pues llega un momento que yo me acostumbro a ser sociable. Eh, entonces, ese equilibrio permanente es importantísimo y una parte importantísima también de la inteligencia emocional es la automotivación, es como me motivo yo solo. Si, si verdaderamente yo quiero ser empático, aunque no lo sea. Pero es que la motivación puede hacer que personas que no son empáticas sean más empáticas que los que son empáticos por naturaleza. Claro, con entrenarlo. Claro, con entrenarlo. Claro, como con entrenarlo, con ¿Sí? entrenarlo. Y, y bueno. Bueno, yo creo que eso es, es importante. No sé quién nos comentó una vez un término que nos hizo muchas gracias a las dos, porque además lo, lo, lo, lo vamos a hacer propio, es decir, hay que ponerse el neurochándal. Ah, qué bueno. Que, que <risa> cierto, buenísimo. cierto. Es decir, hay sí, que sí. coger el neurochándal y hay que trabajar, hay que saber qué músculos mm. tenemos que trabajar. Porque el debate de eh, genética de ambiente sigue abierto, porque no se sabe, sí. porque realmente los genes están ahí, pero los genes pueden estar dormidos y necesitan algo para expresarse. Entonces, un determinado ambiente puede hacer que unos genes se expresen y otros no. Es como que al final un ¿Quién plato dirige, ¿no? claro, ¿quién claro, dirige un plato bueno de, de qué depende, de los ingredientes o de cómo los cocines. ¿Y por qué un día te sale de una manera y, te sale, y otro día te sale de otro la paella y dices, pero si he puesto los mismos ingredientes, los estoy cocinando igual y no me ha salido lo mismo? Es decir, porque necesitamos una base genética, pero luego podemos hacer muchas cosas para que esa base genética se exprese de una manera o de otra. Uh -huh. Desde esa posición, que sé que es absolutamente maniquea de lo bueno, de lo malo, lo de bien, el mal, el blanco y el negro, aún y con todo, ¿existen... Mmm, ¿Mejores y o peores comportamientos, estilos de, de comportamientos? O, o, o no, es... Nos reímos porque a nosotras nos pasa que a veces hacemos perfiles en, en las sesiones que damos y en los cursos y hay veces que viene gente muy preocupada y dice: es que no me gustó nada, sí. es que esto es, es fatal. Que es mejor ser de otra manera, es que ¿no? Es mejor. ¿no? No hay un temperamento mejor que otro. Eh, hay, eh, es una forma de entender el mundo. Lo que sí creo que es, es cómo utilizas esa, esa parte genética. Eh, bueno, pues para, para comunicarte con el resto. Y esa es la clave. Eso es lo que hemos querido nosotras reflejar en el libro, que no eres mejor que otro, ni peor. Eres como eres. eres como eres. Ahora, si no sabes utilizar bien eso, eh, pues seguramente eh, te vas a quedar atrás, porque, bueno, pues... yo han hablado mucho de la paz interior, tiene que ver mucho con eso, decir, bueno, estoy bien, eh, me acepto como soy... Eh, ...trato de no, no hacer mucho daño a los demás... ...de hacer que su vida sea mejor... ...es que eso, claro, todo eso requiere muchas cosas. ¿sí? E incluso con lo que estabas comentando antes... ...que me ha hecho, me ha hecho mucha gracia... ...porque lo he relacionado automáticamente... ...con, con esto que nos estás mm. preguntando... ...el tema de la felicidad en el trabajo... ...nosotros hablamos en el libro una cosa que se llama... ...vamos, lo, lo hemos denominado la bondad de ajuste... ...es decir, hay temperamentos que están más, eh, eh, son más adecuados... ...para hacer determinadas actividades... ...y muchas veces en el trabajo... Yo creo, viendo a la gente que realmente veo que es feliz en su trabajo, es porque está haciendo unas actividades que están muy ajustadas al temperamento que tiene. ...me explico... ...poner a una persona que sea introvertida... ...que el ruido no le gusta... ...que el, que los que, que la música no le gusta... ...a trabajar en un sitio... ...en un, una, un, un espacio de coworking ...por ejemplo, que hay ahora muchos... ...donde hay ruido, que entra gente, sale y tal... ...pues probablemente llegue a casa todos los días sufriendo... ...porque tiene un temperamento que no es adecuado... ...para la actividad que hace... ...entonces no hay temperamentos mejores ni peores... ...lo que sí hay que intentar... ...ajustar el temperamento para la actividad en concreta... ...es decir, si una persona es muy extrovertida... ...tiene que buscar actividades profesionales... ...y de ocio y de amistades que le estimulen esa, extroversión, esa extraver, extraver, extraversión, perdón la palabra. Entonces, ahí es donde podemos ver si un temperamento es más o menos adecuado. Oye a qué se puede deber que con alguien nos llevemos estupendamente y con el vecino de al lado nos llevemos rematadamente mal? ¿De qué depende? Pues Eso creo que es la pregunta del millón. Del vecino. Millón. Eh, del vecino. Bueno, siempre del vecino. <risa> bueno, por supuesto, nosotros somos divinos. Todos somos perfectos. Pues depende de todos esos factores. Depende de, de que hay personas que son diametralmente opuestas a ti. Y bueno, pues también depende de si yo soy capaz de ver eh, la parte buena del otro y de entender, eh, pues me llevaré un poquito mejor. Y hay gente, pues, que no solamente no tiene mucho interés en indagar sobre cómo es el otro, sino ni siquiera sobre cómo es uno mismo. Entonces ahí, pues, ya empiezan las confrontaciones, es decir, pues qué antipático es, pues, y, y hay gente, que te, que te encuentras gente que es más bondadosa, que es que cuando decimos que genéticamente eres más bondadoso, es que incluso los neurotransmisores que tienes te hacen ser más bondadoso. Entonces ve la otra parte. Tiene más oxitocina o tiene. Las neuronas espejo más, neuronas más estimuladas, espejo más como antes Entonces te dice, bueno, pues pobre, es que es muy tímido, será tímido. Y, el, y ves que la persona que es poco empática te dice, ah, tímido ni nada, es un, un mal educado, es un sieso. Ta... Eh, bueno, pues es que depende de tantos factores, de cómo me han educado, de mi genética, eh, de, de la persona que he elegido a lo mejor para estar a mi lado, eh, que, que me ayuda, de las cosas que me han ocurrido... Son muchísimos factores, eso es lo interesante y lo bonito no de esto, que es que al final somos una mezcla... Y muy importante ahí la empatía. Que, que, que está muy bien justamente que, que me Meritxell eh, interviniera antes porque la empatía es clave para esto, nos va a ayudar a ver las cosas desde claro. la perspectiva del otro que me ha hecho gracia porque ha dicho al principio me, ver las cosas desde el lugar del otro pero enseguida ha matizado la perspectiva del otro, es decir, porque es ver las cosas como las ve el otro, entonces cuando vemos las cosas como las ve el otro, nos va a ser mucho más fácil comunicarnos con gente que a lo mejor es diametralmente opuesta, que a lo mejor no nos gusta y no nos casaríamos ni, ni viviríamos con esa persona pero somos capaces de ver las cosas desde su perspectiva y eso nos va a ayudar evidentemente a comunicarnos de forma más eficiente con esa persona. En vuestro libro analizáis cuatro tipos de temperamento, el calmado, el resolutivo, el alegre y el quisquilloso. ¿Todos tenemos de todos y tenemos uno predominante o cómo funciona esto? Sí, todos tenemos de todos, eh, es, de hecho nosotras en, en los informes que hacemos pues es un quesito con los cuatro colores... Mm. Eh, lo interesante es ver qué, qué porcentaje tienes de más de uno y de otro. Y generalmente solemos tener dos muy marcados y dos más bajitos. Yo siempre digo que lo interesante es ver cuál tienes más bajito. Porque los que tienes marcados, bueno, pues te, sual, te sale, a ¿no? Salir, sí, sí, aunque sí. no quieras. Exacto, como dicen los franceses, va de soie. Eso sale. Pero el que tienes más bajito yo creo que es el que tienes que trabajar con tu carácter. No con tu temperamento, con tu carácter. Mm, mm, mm. Que es, eh, bueno, por lo, tu conducta. Entonces, bueno, pues si yo salgo, saco el calmado muy bajito, pues ya sé que tengo a veces que escuchar un poquito más, que, que respirar hondo antes de contestar... Eh, en fin, que soy más bien extrovertido, más visceral, bueno, pues eh, eso es eh, lo que tengo que trabajar. Desde la teoría, una de las muchas teorías sobre las emociones, dicen que la emoción me lleva a un comportamiento y el comportamiento no es otra cosa que una muestra de una necesidad no resuelta. Uh -huh. Cada uno de esos, cuatro de esos cuatro comportamientos que habéis planteado, el de calmado, el resolutivo, eh, amable, alegre, quisquilloso, tienen necesidades distintas. Sí, claro. Sí. Sí, sí, tienen motivaciones totalmente distintas. O sea, hay diferentes motivadores de la conducta. Uno, por ejemplo, cuando estaba hablando antes, Merichel, de la gente eh, altamente sensible, mm. tiene que ver con el, el nivel de activación cerebral que tenemos. Es decir, el arousal que nosotros tenemos, que es el que nos hace mover las neuronas dentro del cerebro. Si lo tenemos muy alto... Necesitamos poco estímulo para trabajar porque a lo mejor estamos sobreactivados y como comentaba ella antes, los ruidos, los olores, toda esa información nos, nos, nos satura, nos sobrepasa mm. y tenemos que tener un nivel más bajo de arousal. La gente extrovertida, ¿qué le ocurre? Que tiene un nivel más más bajito de arousal y necesita estímulos, necesita ah. ruido, por eso mm. es gente que sa saca la potencia y saca lo mejor de sí cuando está con ruido, música, eh, movimiento... Que, claro, se junta con uno que está totalmente Uf. en el otro lado, claro. y entonces se producen bombas ahí, ¿eh? que, que es lo que hablamos un poco en el libro, las bombas de relojería, las mezclas explosivas, entonces no sé si me estoy viendo la pregunta porque lo que me has preguntado perdón. Ah, sí, que sí, cada una sí, necesidades hace, son necesidades distintas sí. son necesidades distintas porque son motivadores de la conducta distinta uh -huh. entonces, oh, claro, es curioso porque claro. ahora, al hilo de lo que ahora mismo estoy reflexionando, eh, solemos pensar que una persona extrovertida y alegre y dinámica uh -huh. es porque él es así, no, no. Es, lo neces necesita. es que buscamos un buscamos nivel de arausal óptimo. Un nivel intermedio. bajo de arausal, eh, bueno, pues es como cuando estás eh, muy bajo, muy bajo, uh -huh, sí. infractivado, pues es que estás medio adormilado. Un nivel muy alto es como cuando te ha pasado algo y estás a la que saltas, ¿no? Lo que buscamos es un nivel óptimo de arausal. El, el introvertido tiene un nivel muy alto. Ya no necesita más. No necesita más, mm. entonces lo que busca es... Bajar. Compensar eso. Así que los ruidos, la gente que habla alto, eh, el, el, el follón, ¿no? Ellos están a gusto en un rato, lo que decía antes, pues en un espacio de estos de. En la biblioteca allí no, no, la biblioteca. Y suelen ser más sensibles a los estímulos. Por, por eso, antes, cuando hablaba Merichel, me parecía muy interesante. Una persona en general muy introvertida suele ser bastante, eh, tiene un, un arausal muy alto. ¿Y existen comporta o temperamentos más acusados en la actualidad con este mundo de locos que estamos ahora viviendo? ¿Nos ha activado de alguna forma o nos está modulando? No, fíjate, nosotros llevamos cerca de 10 años ¿no? haciendo mm -hmm. eh, es, perfiles de comportamiento a la gente que asiste a nuestros cursos y hemos hecho el orden de 2.000. Y es curioso porque yo siempre habría pensado que sería más acusado, el, en términos generales, el, el temperamento, el resuelto, el que es el, un poco el resolutivo, itacundo, el resolutivo, el, que, el, el, el activo, el que va al objetivo. Y en términos generales, no. El, el, el, lo que más acusado aparece es el calmado. Tenemos mucho, mucha parte calmada, Hay gente que tiene muy poquito calmado. Pero en términos generales, lo que más aparece es el calmado y el alegre, en segundo lugar. Pues parece que no está. ¿Verdad? Muy... Sí, que no está. Hay una, no, no lo tenemos contrastado, pero siempre hemos comentado que es muy probable que esto también tenga que ver con las nacionalidades, que determinados países esté más desarrollado unos temperamentos u otros. Bueno, es una bueno, cuestión cultural. Sí, eh, porque no, es una no, cuestión de, cultural, sí, evidentemente. O sea, que sí que hay algunos estudios que tienen esa base. O sea, eh, culturalmente hay tendencias hacia un comportamiento. Eso no significa que yo luego. Tenga un patrón de comportamiento completamente Totalmente diferente. A mi de mi cultura. país, claro. Sí, sí, uh -huh. bueno, lo, lo único que estar inmerso en esa cultura, que quieras que no, te toca y permitir claro. de, o sea, atarte los machos en claro, eso, aquello que claro. no encaja con, sí. claro, con el entorno. Sí. Podemos identificar, el, por supuesto, podemos identificar el temperamento de las personas, de hecho, so, vosotros sois profesionales en ello, pero ¿y el ciudadano de a pie? ¿Hay alguna forma de identificar cómo.? Son Yo creo temperos. que la mayoría de nosotros lo identificamos de forma inconsciente. O sea, tú enseguida ves si una persona es de velocidad de reacción emocional mm, rápida sí. o lenta, mm. si es más bien analítico o más bien de acción. Lo que pasa es que nunca te paras a reflexionar sobre eso. Entonces, lo que dices es, ¿Es que es un avanto este, pero cómo? bueno, pues el avanto es que genéticamente es un avanto, es que necesita hacer las cosas rápidas, seguramente es resolutivo, va al objetivo, anda rápido, la pisada. Es una pisada de talón centrada, no no es la típica que va un poquito así arrastradilla, eh, te da la mano fuerte. Te, y, y nosotros lo identificamos muy rápido. El ser humano es muy bueno en la comunicación no verbal. Bueno, depende de es nuestra supervivencia, depende de, de ello. Totalmente. Bueno, y de hecho, evolutivamente durante millones de años no hemos tenido lenguaje. Mm, y hemos claro. sido muy buenos en, en, en, sobrevivir. En, en sobrevivir. Y ahí lo tenemos, y ahí, y ahí, y ahí lo seguimos claro. teniendo. O sea, si no, todavía tenemos esa. Esa habilidad para hacerlo. Y si no, lo que hay que hacer es leer el libro y aprendérselo. ¿no? Es que, vamos, porque sí, claro. realmente hemos dicho: vamos a ver, para el que haya perdido un poquito porque sus ancestros estaban lejos, los que no tenían eh, eh, el lenguaje, sí. y dice: pues bueno, que se lean el libro porque ahí explicamos eh, la mirada Todo. fuerte, cómo da la mano, cómo mira una persona, qué es lo que conduce. mira cuando entra, en un, cu cómo conduce, cuando entra en una sala. Entonces, por ejemplo, en las clases lo vemos directamente cuando llegan los alumnos que llegan pronto, cómo miran y cómo hacen reconocimiento en la sala y dónde se sientan. Ya te está diciendo quién es más colérico, quién está más pensando en la acción o en la supervivencia y en quién está pensando más en la relación, que se siente en el centro de la sala porque enseguida le van a rodear. Entonces, son cosas que te dan un poquito la pista que como dice Natalia genéticamente ya sabemos hacerlo pero por pues, si acaso lo vamos perdiendo pues lo que hay que hacer es de vez en cuando leernos leer el libro además es un libro que no es muy extenso es muy es muy divertido porque está cualquiera nos podemos ver reflejados en las circunstancias que se plantean y la verdad es que me, me ha sorprendido mucho porque anatomía de la comunicación el secreto está en el temperamento y dices Uf, sí. Y sí, no, sí, todo sí, lo contrario. Claro. Es no, algo no. muy muy fácil y te lo... Además es que empiezas... Ti, ti, ti, ti, ti, te lo vas bebiendo <risa> en, bien. En, en un ratito. Sí que sí, es cierto. Muchísimas gracias. Vivimos en una época con los ánimos un pelín solivia soliviantados. Uf. La cultura de la cancelación. Teniendo cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, dónde lo decimos y en qué momento. Siempre andamos limitados por lo políticamente correcto. Estando tan limitados ¿podemos ser eficaces comunicando? Sí, lo somos. Lo somos. Bueno... Me... Eh, yo, yo diría que vivimos en una cultura de la incertidumbre, fíjate ahora lo que está pasando con Putin, con, sí. eh, qué va a pasar, bueno, la bolsa ha bajado, tal, eh, lo que nunca cambia en la vida es que hay cambio y, y yo creo que a pesar de eso, del cambio permanente, nos desenvolvemos bastante bien, nos desenvolvemos bastante bien, queremos, nos quieren, eh, bueno, hacemos relaciones duraderas… Eh, a veces fallamos, pero yo creo que en general eh, sí nos, nos nos manejamos bastante bien. Y luego, pues hay veces que metemos la pata, pero como muy bien decía Joan, pues tampoco pasa nada. O sea, bueno, pues hay que aprendemos. Para aprendemos. La próxima vez. Pues para la próxima. Ahora si te fustigas ya, entonces sí. todo es horrible. Ya. Michelle García nos habría hablado sobre la empatía y vosotras dais un paso más allá y le ponéis una, un apellido y planteáis la idea de la empatía táctica. ¿En qué consiste? Fíjate que eh, cuando estaba hablando merichela además, a mí me ha gustado mucho el tono en el que ha expresado el tema de la empatía, porque muchas veces la gente asocia la empatía a que ser muy empático es ser muy bueno, ser sí, muy bueno y verdad. siempre ceder ante los demás. Mm. En los cursos, cuando trabajamos un poco las competencias emocionales y trabajamos la empatía, hay gente que nos dice, no, es que yo el problema que tengo es que soy demasiado empático, soy demasiado empática. Entonces decimos, nunca se puede ser demasiado empático. Entonces la empatía táctica, la empatía eh, que, que nos puede incluso profesionalmente dar un, un, un valor muy importante, es ver las cosas, desde, como lo ha dicho bien claro Merichel, desde la perspectiva del otro. ¿Qué te está dando? Información del otro. Para negociar, para vencer, para enamorar, para, para, acercarte, para, para, para, pa... para acercarte para lo que sea, para comunicarte en definitiva con otra persona. Si ves las cosas desde su perspectiva, lo que tienes es más información. Entonces eso es lo que queremos decir. decir mira al de enfrente. Mírale, pero mírale y escúchale todo el cuerpo, todo lo que te dice, cómo te lo dice, cómo, con qué gestos te lo dice, porque te está dando información de cómo es esa persona y te vas a poder adaptar a su estilo de comunicación si es que quieres comunicarte. Si quieres no comunicarte, pues también, también tienes, lo puedes hacer, claro, también, levantar esa barrera esa, levantar esa barrera y dices, ya sabes cómo descomunicarte de una persona, hmm. pero para eso tienes que ver las cosas desde su perspectiva, en primer lugar. Hacéis un repaso de la historia. El temperamento ha ido evolucionando desde la Grecia clásica que creo uh -huh. que partís uh -huh. hasta el día de hoy en este mundo de locos en el que vivimos. ¿Ha cambiado los temperamentos? Eh... No, básicamente desde Hipócrates, no, ¿eh? que era un tío muy listo y galeno, que <risa> luego ya empezó a profundizar más, pues la base es la misma. Y, y, y bueno, pues son los cuatro temperamentos son unos componentes muy, muy marcados. Luego ya lo que se ha hecho es profundizar muchísimo más en qué base tiene eso a nivel neurológico mm -hmm. y eso es lo que hemos tratado de reflejar aquí. Pero básicamente el mundo está... Igual, pero con mucho más lío y, es que y, y con, con más gente. Con más gente y, y más es ten... que los griegos, cinco, 500 años antes de Cristo, es que eran increíblemente listos porque se mantienen más o menos los cuatro temperamentos, han ido cambiando las terminologías ah, y lo que ha ido cambiando es que se han encontrado muchas de las bases genéticas y estructurales claro. que confirman que, que confirman eso pero ya lo decían cuando no tenían vamos, ni gafas para ver, para ver. Bueno, es que eran o sea, grandes que, observadores claro. mm. Entonces, y claro. ahora es pues, lo que nos falla, es lo que nos falla. Mm. Anatomía de la comunicación Natalia Gironella y Sofía de la Maza El secreto está, y nos lo dicen y nos lo están demostrando, en el temperamento Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana Gracias, gracias, a, ti, gracias es a, a ti un placer Totalmente gracias. En el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Merichel García que la empatía es el hilo invisible que nos conecta con las personas. Es ver el mundo desde los ojos de otra persona, no siendo tú, sino siendo el otro. Joan Gallardo nos ha convencido de que vale la pena intentarlo una vez más porque todos merecemos ser felices. Y Natalia Gironella, junto con Sofía de la Maza, nos han ayudado a entender cuáles son los mecanismos cerebrales que actúan sobre nuestra conducta y que ser más o menos impulsivo, más o menos social más o menos minucioso depende de la estructura y la química de nuestro cerebro. Muchas gracias a los cuatro por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y, y como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos